Los detalles fueron ofrecidos por Daniel Canela, director del Departamento de Tránsito en el ayuntamiento de este municipio. Sí, mire, la bienvenida todavía no está concluida porque está hecha a un 50% esta misma semana continuaremos para completar esa importante avenida de esta ciudad. En esta ocasión estamos trabajando en el entorno del Parque Duarte, las calles que se en este parque y seguiremos señalizando toda la ciudad. Nuestro alcalde ha manifestado en varias ocasiones que quiere un San Francisco posible, un San Francisco que las personas puedan transitar de manera organizada y el trabajo que estamos realizando en el Departamento de Tránsito. Macorís sea la tercera capital, porque no tal vez la segunda de nuestro Para NTN su noticiero regional Giovanni Paulino